Tengo ganas de cantar. Tu Mi mirada me pone... Adiós. Ya estamos otra vez. ¿Se pone a cantar? Y tu pelo. Me, me, Te pone... A ver, a ver, ¿estás? Fatal. Ya no sé cuántas veces me has convocado y te pones siempre... Cantarme estas mierdas, es como si te estuvieses ligando a ti mismo, ¿no te das cuenta? Oye, vete al restaurante y conoce a la chica. ¿Cómo? Cuando toques la manzana, en un zas estarás en el restaurante con ella. Tocando la manzana. Humanos no podéis entender lo que va a ocurrir ahora. Básicamente el chaval va a viajar de su mundo, auto para dedo, pero nunca más, nunca más volverá a su planeta natal, a la Tierra. <risa> la vamos a destruir con esas manzanas. Señor, el vino está bueno. Sí, está rico, gracias. ¡Porque!